Hola, mi nombre es Nezuko y no olvides suscribirte acá y darle un like Así que hoy vamos a decir, web, hacer webtoons y esto no es fácil, o sea Tienes que hacer fondos, aprender anatomía, manos que son las más difíciles Perspectiva, perspectiva de lugares y también aprender a crear fondos de ambiente O sea, van Y guionas, lo más importante, porque sin guión no hay historia, bro Tienes que dar un concepto también, la neta sí está bien pinche difícil hacer un cómic que sea como que todo el mundo, así como... Sí, me encantó, qué brota? es el rota, así que sí, hay muchos elementos en Watun que necesitas saber. Número uno, el protagonista tiene que ser guapo por excelencia, tiene que ser el romance, si quieres aclamar a un público en específico, o sea, la mayoría son mujeres que leemos en Wattoon, no podemos decir ¿no? para nada porque leímos muchos comics de romance y son de los cómics más de género cuarto más que hay o sea, la mayoría de cómics son de romance me encantan los cómics de acción así que tienen como un poco el estilo sabes, pero la verdad es que amo ser ojos o sea, me gusta el estilo y todo eso y los cómics e historias las amo, o sea, ay. Si quieres hacer un cómic, literal, tienes que aprender el dibujo por lo general así. Todo un poco, de todo un poco. Bueno, tienes que aprender al menos a hacer como que bienes estables o si no, tu cómic va a quedar así bien horrible, güey. ¿Por qué? Porque así me salió el mío y aquí le voy a cambiar la historia y voy a poner unos buenos traumas, un vaso de traumas lleno. se sea, amo hacer traumas en mis personajes, no es mentira, veo demasiado manguas chinos <ríe> y bueno, si quieres hacer tanto cómics en mangatun o aquí en webtoon simplemente en mangatun aclama al poner muchas chicas y es de acción o sea, con muchas muchas chicas con muy buenas trama que tenga muy buena trama para que así, para aclamar más público y o sea, tu cómic definitivamente va a atender eh, se llama Top 10 en otaco. o sea, es que sí, así parece, güey. les voy a mostrar un speech wey. Va a aparecer aquí en la pantalla, pero la verdad es que no es mentira. Sí, en Webtoon aclama más al género de romance. El género de romance vende más. El romance siempre vende, no es mentira. Porque te amo tanto, sunho, Pero Zago algo legal, perfecto. O sea, si hace personaje bien guapo para que todos sigan así a huevo. Y pon también personajes así que tengan muy buena apariencia, demasiada trama, muchísimo. O sea, no exageres tanto que para con H, no, no, no, no, para nada. Tienes que ser como estable, o sea, tienes que mantener el equilibrado, no tener mucho fanservices, o sea, solo muchas situaciones incómodas así para que los protagonistas se unan sí o sí al chile, sí. Que todo el mundo diga ay, güey este botón está bien bueno, igual que Prota. Ay, sí. Bueno. Es muy fácil, es muy fácil, la verdad. Eh, hacer la parte cuando ya sabes de todo. Si tienes clip en Estudio Paint, clip en Estudio Paint, digo. Esta aplicación te va a salvar la vida porque tiene fondos, tiene hasta... Hay pinceles que simulan como las decoraciones de la ropa. Tiene... También tiene muchas herramientas O sea, mi tablet no es compatible con ella No tengo la memoria suficiente Además que es gama baja ah, Pinche Amazon Fire Generación 7 <risa> Pero No es mi problema, no es su problema mm. Pero si algo que tienen que tener en cuenta Es que a la hora de crear sus cómics Tenga pensados o sea, apenas O sea, hay gente que hace sin saber dibujar hace sus cómics y bueno, tiene muy buena historia o si no pagan a otras personas que hagan sus dibujos y ahí sí a huevos si lo hacen y eso y le dan la ganancia mitad mitad mitad mitad de ganancias no es ni problema güey <risa> además que yo por lo general cuando hago mis cómics llego a tener algo que se llama de caer en calidad güey pero no no no de caigas en calidad haciendo más capítulos no Date tu tiempo a la hora de dibujarte Tú mismo lo dibujas pues. Si yo no es una tableta gráfica, dale gracias a Dios Porque aquí hay un país pinche caro no es, es que... ¿Por qué soy pobre, güey? ¿Por qué? Pero bueno, si quieres que tu cómic tenga bastante revelan revelancia, re relevancia En Webtoon, hazlo de romance En rato Webtoon así, Van a hacer tu cómic original tiene suerte y la historia es muy buena, eh. Poquito. Bueno, no olviden suscribirse aquí. O sea, suscríbanse. Aquí. O suscríbanse. Bye.